Acá en el Coto de nuevo me está llevando un sabi y sí. allá está Santiago. Me van a pisar porque estamos esperando la cola. Igual, tipo ya, ya de un sabi algo para dejar periódicamente a la comunidad. Soy de arriba, mirá, tengo rojo, blanco, negro. ¿Estás de arriba? Yo qué de que soy chacarita. ¿Chacarita? ¿Pero cómo es chacarita? No sé, pero es un <Susurra> Parada, está Fachiro. Eh, guarda, te prende fuego, bueno. No, no, boludo, tengo que bajar. No, no, no, no, no, no. No, tengo que bajar. Mira, mira, mire, guarda, mire. Yo soy una persona sana, la comunidad sana, con un carrito sano, con un amigo sano. ¿Qué? ¿Susabi? ¿Por qué tan cerca? Susabi, no. Hola, Susabi. Yo quiero que me la chumbo Me boludo ¿Vos sos Titasama? Puede ser No, verga, tu vetrina Ay, me voy Te sigo de hace una onda de tiempo ¿En serio? Sí, te sigo de reacción de Nicky Jam, boludo. Estás re pegada ¿Vos sos Titasama? No A ver, decí ara, ara Eh, ara, ara Boludo Boludo Bien. Déjame comprarte todas las compras, te compro todo ¿Todo? Sí. ¿El carrito entero? Aunque, tipo, literal, lo llene de pituza. Sí, decime darle y Bueno, dale Listo, vamos ¿Qué es el... sí, ya, gamer, ¿sale de canje con coto? Esta está, tiene un saludo Ah, 40.000 pesos, es barato para lo que es Igual está. Ah, mm, bueno, ¿alguna vez viste Beyblade? Sí Ahora lo vas a ver en la guerra No, no, no, mi mochila No, mi mochila, no, mi mochila, no, mi mochila Beyblade Ahora cuando lo edites tenés que poner la música Bey, Bey, Bey, Bey, Bey, Bey, Flip Ay, ay, ay, ay me quedo, me quedo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué quieres comer? Vienen dos mujeres. Me digo que se ven algo. Ay, pero yo te. ¿Alimentando mujeres? ¿Sí? Ay, amigo, yo solamente alimento a las mujeres que me cojo. ¿Eh? ¿Cómo? No? En razón estamos cagando. <risa> Para, mirá, ¿Qué Es dropo. Rosetti. Siniestro. Sí, uh, ¿Sabes quién es? Es Pitazama? ¿Ah, Pita qué hace ella? ¿Qué hace? Preguntale. ¿Qué hace? Tracción a Nikiyam. ¡Oh! Wow, muy, bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Viste que salió rápido y furioso nueve? Sí, boludo. Sí, Graba bro, esto. Oh, no me voy a juntar artística así, así, de abajo aceite? Bueno, le compro, no sé, a de miga, ¿qué, ¿Qué son? ¿Qué, qué, ¿Pan de mi es el pan? ¿A una vegetariana, vegana, vegana ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Comen pija? ¿Comen comida? Uy, digo? Si yo soy vegetariana, no vamos a comer nada con carne. Ah, ya soy de pelotuda. ¿Pero por eso te estoy diciendo Bueno, pero capaz a una es vegana y ahí la cagué yo. Sí, es vegana. <ríe> eh, tiene que pagar ¿Cómo es vegana? Uno puede estar hecho de carne ¿Tú crees que es una planta tu pizza? Mi pija es vegana ¿Es una planta? ¿Es una planta? Descúbranlo en el OnlyFans ¿Puedo decir la palabra con N? ¿Yo? ¿Sí? Sabe más oscuro Sí. <risa> bueno, día 350 de la cuarentena Conseguimos pizza ¿Vos sabés qué me parece Curser? Que esa leche se llama las tres niñas Eso me parece Curser che, ¿Nos tomamos las leches de las tres niñas? No. tomamos las leches de las tres niñas? ¿Qué no. ganas de tomar tres niñas no. tomamos la leche de Verónica? Acá me mentira Alicia <laughs> <risas> ah no, pero esta enteras. entera, ¿sí? yo tengo que escribir. No voy de soja, que digo, si no hay de soja, bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Uy, mayonesa. Cum. No, no, no mira cómo la la se marca. llama. Llama a Mamo. Mostra ahí con mira para vos. ¿Mayo? ¿Qué le dice Mamo? ¿Qué dice mayo? Uh, no, lo es problema. ¿no? Alto fan de autos. Mira, hay algunos que lo prefieren larga, otra chica y gruesa. ¿Larga o chica y gruesa? No, no, estoy. Yo soy blanco y yo te lo No, qué trovalo que sos, Con razón. El único que estaba viendo el partido de Argentina eras vos. Sí. No, me... O sea, porque está hecho a base de plantas, es leche vegana. Es leche sin Bro. leche. Leche sin leche. Bro, sí, o sea, no No, mil, milk. no quiero probarla, no. 200 pesos leche no, no mil. No es de leche. 200 pesos. La leche, pero bueno, pero.. Qué tiene? Es re caro ser vegano. Mm -hmm. Pero, o sea, es lo mejor, pero es hacen caro. Sí. Son unas hijas de puta. ¿Qué? ¿Qué? <risa> está re abierto, puta fuck. What the se parece a mi culo? Sí, boludo, what the fuck. Che, ¿no, no eras otro? ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo? Por la semana de la usura derecha con oh. chocolate que vamos a hacer. ¿En serio? Sí. Yo quiero este chocolate, chocolate? No. Mi enemigo Mi Nemesis Yo voy a elegir el mismo ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que iba a elegir el mismo? Yo es de caro ¿Pero ah. y qué tiene? No tienen todos los días una semana de yo... no te auto a ¿eh? Él me regaló un chocolate es... esto? ¿Querías decir algo gracioso? Eh... Para eso me, sac me haces sacar mi celular Yo no, no dije que salga ese celular Yo dije... Yo dijiste vinagre, que tengo un chiste de vos... gracioso Uh, vean, vean, vean Va a ser algo gracioso, vean Aceite de oliva ¿Viste el ¿Viste lo gracioso que fue? Damn. Si yo fuese una fruta de oliva, ¡Uh, oh, cómo costó! ¡Oleobito! ¡No, eh! Muy, bueno, no, ¡Muy bueno! muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Este, se la red. este es el que usas vos. Este no es que este es extra virgen. <risa> es? ¡Oh, no encuentro mi aceite! ¡Solamente estará en el lugar donde están los vinagres! No, ¿Dónde estará mi aceite? No no hay, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y este está como medio una nuca. ¿Pero qué tienes? No sé, boludo. Mira, son de metal. Metal. Ah. Ah. Ah. Ah. ¡Uh, funny. ¿Qué oh. epa! ¡Ey, ey! ¿Qué haces? No, salí. ¡Salí, fuera! Eh, ¡Eh, oye tita, tita, tita! ¡Corre como Naruto! ¡Oh, ¡Mi amigo Taco es tan graciosa! Buen lloras por tu ex? Pero siempre vas a tener ex Ahora vamos a buscar nombres graciosos ¿Por qué todos dicen ex? Mira este también dice NH3 O sea, tu ex no te quiere No, le agregas una A y dice no Dale Cosco por favor, llévanos a la Cosco Army mi amor, mira Soy tu fan Me ver, algo de la Cosco Army ¿Aceini? ¿Anace? ¿No es no, mira, hablando de tu ex, te de, la dedicaste a tu ex. Lo que pasó con tu ex, ya está. Dale no, no, por hecho. Nos caemos a pedazos. Eh. La gauchita Max. <ríe> ¿Sabes qué significa gauchita, no? Que le gusta la pija. Buena. Uh, ¿Te pediste la hamburguesa? ¿Qué? La hamburguesa la pediste sin queso. Pero, pero, pero, me, me, para no le gusta la salsa y nosotros compramos pizza. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pero ¿qué come? ¿Qué come, boludo? Pero no nos voy? No, vamos que... a hacer pizza. Cuando es tu ex y siempre tenés sex, pero no sabes por qué es sus. Ratón. Amigo, amigo, me acabo de cagar toda por este enfermo gritando. <reata> ¿Estás es, es Martel? Me lo llevo, me lo llevo. Vamos a buscar a ver no, no, más no, si no, nos no vamos. te lo vas a llevar. Sí, me lo voy a llevar. No te lo vas a llevar. No vas a tener un pedo. Voy. ¿Me lo vas a hacer dejar? Va a estar tirado por todo el cuarto, no va a estar ni siquiera en un solo lugar. Hamburguesa bookie, mira. Oh. Y, no te te de ¿Y a qué más le ponemos manteca? Al pan. Al pan, al pan, pan, pan, pan, pan. pan, pan, pan. pan, pan, pan. Pulso grande que tengo olor a cebolla. ¿Cuál podría ser mejor olor para Tita? A ver, creo que el de coco. Coco. Eh, ritual energizante. Eh, Fútbol fanáticas es un buen olor. Tiene si un olor no a sudor, es bot. No. No, no, no. fútbol fanática, fórmula 72 horas. ¿Qué es el 72 horas? No, tipo te lo no, no, no, ay amigo vamos no, no, boludo no, Ay Dios eso es tan sonado este Ojo, acabo de probar el de Fútbol de Fanática y si me gustó. Me lo llevo no irónicamente. Tampones digitales. ¿Eh? Tampones digitales. ¿Qué, amigo? No, no estaría entendiendo cómo funciona esto. Son digitales. Los pones en una aplicación y ya te hacen puestos ¿Para, Hay algo que no me cierra. ¿Qué ¿Sí, sí. Cuando sangrás, ¿qué va? aparece ahí? Sí. ¿El peluche? Sí, ¿El peluche? El ¿Dónde está el peluche? Había otro, un bolvazo que estaba más lindo. Y un pancha. Y dije, listo, llevo bolvas. ¿Sabes cuánto sale? 4 mil pesos. Ah, bendiciones, ¿sabes? ¿eh? 4 mil pesos un peluche. sentí que es una crema dental no te pica no limpia ¿qué pasa eso siento como de, que me siento la boca sucia ¿te vas a ¿Qué, poner? ¿es mejor me espermicida o ah, usted no? lo diga? Una espermicida, yo creo que mejor es caro che, no cojan, jueguen al alol es re caro por ¿no? vale. pues, desolante para cucha Ana, ¿tú vos es este tipo? ¿Se habla para la pija pata? Te digo, posta para qué es Son para ¿Sí? que la tienen chica este, Son para que la tienen chica, sí Y verdad, te has juzgado mayor con ah, tres bueno, cosas sigo, ¿sigo? ¿sigo? Sí, bueno, es... Bueno, chicos, acá tan cansada de llevar la bolsa Junto con mis amigos Que bueno, nada, ellos están acá tranqui Acompañándome, mira, yo que compré un montón de cosas Encima tengo que cargar esto Y esto es pelotudo, miralo De nada, señora sí ¿Qué? Ama. Sí, ama Sí Acá con mis esclavos uno. Miren que les estoy dando de comer, eh Sí, sí sí, ama, sí, Una rebanada de pan al día Por eso me dicen la jefa Ay, comida sí, Ay, no la comida Ni un hambre No, todavía no Adiós Bueno, procedemos A tu lado arroz pasado